¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tu misericordia? ¿De a poco me mostraste un cielo? Gracias, gracias, gracias Señor por este mes nuevo, por este día nuevo, por este ambiente nuevo. Gracias Señor porque tú haces todos los regalos. Y me han regalado unos días acá en Ormue, en la casa de mi hermano. Así que bueno, salimos del departamento con este ambiente ya más campestre, más del sol del Señor. Y también ya comenzamos este mes de marzo preparándonos, preparándonos para ¿ah? esta Semana Santa que viene y que nos va a dar tanta luz. Tanto amor, tanta esperanza con su resurrección. Bueno, y aquí el Señor con estas cosas modernas nos tiene, así que vamos a sacar la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos vaya iluminando. Y mira, acá lo que nos dice en Romanos 12.1, deberes cristianos, así que veamos qué nos va a decir. Así que, hermanos, os hago por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es palabra de Dios. Hermanitos queridos, comenzamos aquí, que por la misericordia de Dios presentemos nuestros cuerpos, presentemos nuestra vida, presentemos todo, todo al Señor. Y Él va a hacer maravillas él dice, "Entrégate y yo veré y yo retribuiré el mil por mil, ¿ah? ¿eh? Tú das así chiquitito, yo doy chiquitito, pero él Distribuye y da como quiere. Así que en este mes que nos vamos a empezar a preparar, ya vamos a ver, ya que estamos en este tiempo de cuaresma, esos ayunos que nos van a ayudar a hacer cada, cada día mejor. Así que hermanos, con este maravilloso sol, con este maravilloso pan, a lo mejor donde tú lo estás viendo hoy día, hace frío, hay nieve, no sé, aquí hay sol, eso es lo lindo, que dejemos donde estemos, lugar que estemos, para la gloria de Dios, Siempre es lo mejor y tenemos que gozarlo y disfrutarlo. Así que hermanos queridos, empecemos este mes ya de marzo, empecemos y sigamos con esta cuaresma que empezó la semana pasada para darnos este tiempo para acompañar a nuestro amado Señor y gozar con su resurrección. <música>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 Debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. también. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria está en el corazón. ya son tantos los que han perdido, que no me atrevo ni siquiera a contarlos, si por el Debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu Hijo vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también.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 son